200 suscriptores, donde contestaré las preguntas que me dejaron, ok comencemos. ¿Y qué opinas de la igualdad de género? ¿Y cuáles serían tus consejos? Lo único que te puedo decir, es que me gustaría que existiera. ¿Podrías hacer un video explicando tus experiencias amorosas y sexuales? Oye Aidan, que te has fumado. Ah, y tus experiencias más raras que te hayan pasado en la vida. Nel perro. ¿Cómo te sentís ahora con 184 subs? ¿Y cómo les darías gracias por todo? No lo sé no recuerdo que se sentía tener 184 subs, y les diría 1390 veces, muchas gracias a todos. ¿Cuándo subís otro vídeo de Roblox Mini Games? No sé. Uno, ¿qué pasaría si tendrías mis subs? No sé, tú dime. Dos, ¿por qué haces mucha caca? Ni que fuera tú, jajaja. Ja, ja. Tres, ¿vas a tener bobía? No sé. 4. ¿qué pasaría si tuvieras una pelea? Yo ya he peleado, con mi primo, con mi otro primo, y con tu hermana. 5. eres feo. ¿En el minuto 014, qué dice? Dice lo siguiente... ¿Me llevas a Perú? No. no veo ningún mensaje. Franco, ¿jugamos Shenanigans? No sé. 1, La pase bomba. Entonces explota. 2, ¿cuál es la colonia? Solo nueve. Esa colonia es segura como la calle. Que pusieron en Epic Minigames y en Flood Escape? Coca pasame el juego. ¿Pero quién me va a salvar? ¿Qué clase de mermelada es? Si sí, es. Si la gata es rusa, ¿por qué no habla ruso? Muchas gracias a todos por los 200 suscriptores, gracias por el apoyo, nos vemos en otro vídeo, bye bye.